Buenos días, buenos días a todos. Bueno, yo soy Francisco Cifantes y voy a hablar sobre esto que es eh, un trabajo que hemos estado realizando en la biblioteca desde hace bastante tiempo, que es básicamente un modelo de enriquecimiento semántico eh, de recursos de información. ¿Ya? Eh, bueno, la motivación de ese trabajo parte eh, en el contexto de que eh, la extracción de conocimientos desde documentos no estructurados permite eh, ampliar el acceso público a la información ¿ya? esto conforme al, al a la meta 16.10 de la agenda 2030 de las naciones unidas bueno directamente entonces vamos a ver qué es el enriquecimiento semántico de recursos de información básicamente el enriquecimiento semántico es ampliar eh, el ámbito de utilización de un recurso de información, eh, desde leíble por humanos, ahora a legible por máquinas, que las máquinas puedan entender el significado del recurso de información. Por ejemplo, acá vemos eh, un cassette ¿cierto? Eh, y un folleto, ambos cuales pueden ser, eh, si, si bien son, están dirigidos para un humano, ¿cierto? ambos recursos de información, eh, podrían ser vistos, como está abajo, eh, como un recurso de información eh, procesable por un computador, por un, por un algoritmo, ¿cierto? Eh, esto nos va a permitir, el, el tener este, esta conversión, de cierta forma, nos va a permitir identificar en detalle todas aquellas cosas que quisiéramos recuperar de ahí. Imaginémonos en el, en el audio del, del cassette, quizás hablan sobre alguna persona, hablan sobre algún lugar, hay algún sentimiento que se está expresando en el, en el texto, de ese, en, en, en, en el contenido, ¿cierto? Lo mismo en el folleto. Ahora, ¿por qué se hace necesario un modelo? Principalmente porque un modelo va a permitir proveer un marco de referencia para eh, implementarlo, ¿cierto? Para implementarlo en distintos lugares. Y un marco de referencia nos va a proveer, eh, en principio, una arquitectura TI, ¿cierto? De referencia, eh, un esquema de intercambio de documentos para poder interoperar, eh, mecanismo de extracción de información que, a su vez, nos van a permitir identificar a priori eh, qué es posible obtener como mínimo al extraer, al extraer los datos. Primero marcarlos y luego extraer datos de ahí. También porque es interesante tener un modelo, un modelo de referencia. Porque eh, va a permitir de cierta forma democratizar el acceso a las herramientas. Eh, si existe un modelo de referencia con un esquema de intercambio que es conocido por todos, yo voy a poder acceder tanto a herramientas pagadas, voy a poder construir propias herramientas o... Eh, voy a poder acceder a herramientas gratuitas, por lo, por lo general siempre que hay movimientos de algún, de algún tipo relacionado con algún estándar o alguna eh, arquitectura de referencia, modelo de referencia, existen eh, iniciativas open source que liberan software, ¿ya? entonces ahí cabrían también ese tipo de, de iniciativas. Otra cosa porque es útil un modelo de, de referencia es eh, porque permite recoger las mejores prácticas de distintos modelos. ¿ya? Por ejemplo, eh, nosotros en la Biblioteca del Congreso utilizamos bastante el estándar acomantoso, que es el estándar para documentos legales, un estándar XML, para marcar documentos. En, por ejemplo, diarios de sesiones, proyectos de ley. También, por ejemplo, podríamos utilizar eh, vocabularios de metadatos, como por ejemplo, esquema.org, que es un vocabulario ampliamente utilizado para marcaje en la web, para marcaje metadatos, o el estándar eh, OAI, que sirve para gestionar repositorios, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de, de, de generar este enriquecimiento semántico? Eh, si nos paramos en un punto cero, en, en, en el vértice inferior, ¿cierto? Eh, podemos mirar que cuando tenemos contenido no estructurado, ¿cierto? Eh, es solamente legible por un humano, o solamente un humano lo puede utilizar. Sin embargo, si nos vamos al, al extremo, con el extremo superior derecho, ¿cierto? Donde está el contenido semántico. A ese, ese nivel ya es posible eh, que, el, que el, además que el contenido eh, sea también reusable e interpretable por una máquina. Se corta de repente, ¿cierto? Sí. <ríe> Algo ha pasado. Eh, bueno, entonces, si lo, si lo volvemos a. Ah, perdón. Ya. Eh, si lo vemos en la flecha de más allá, aparece como contenido de uso específico el marcaje, eh, el por humano, ¿cierto? El contenido no estructurado. Y eh, en el mayor nivel es contenido multipropósito. Ahora, si lo pensamos de cierta forma, habría que saber qué es lo que podemos eh, identificar en un recurso de información. ¿cierto? Dentro de un recurso de información, por ejemplo, podemos identificar de partida sus metadatos básicos, ¿cierto? toda su ficha principal. Eh, también la estructura que tiene, su estructura si está compuesta por partes, por tiene un cuerpo, un título, tiene subsecciones... Eh, cuáles son las palabras clave asociadas al documento y a sus, a sus subsecciones porque probablemente cada subparte tiene palabras clave autónomas, ¿cierto? palabras clave particulares también el sentimiento del contenido asociado al documento también es, sería un metadato interesante de poder recuperar también documentos relacionados, ¿cierto? ¿qué documentos dentro de un repositorio, por ejemplo, están relacionados con el documento que yo estoy procesando? y también Además de documentos relacionados, partes de otros documentos que estén relacionadas con partes de mi documento. ¿Ya? Eso igual es, es interesante. Por ejemplo, dentro de un diario de sesión, por poner un, un ejemplo bien amplio que me permita jugar, eh, po podría ver qué discursos están asociados con otros discursos, qué discursos son, son similares a otros discursos, de otros diarios de sesiones. Eh, también dentro de un recurso de información es súper útil eh, identificar lugares geográficos que por ejemplo diga, bueno, aquí estamos en la Biblioteca Nacional, y eso identificarlo como un punto geográfico. Entonces yo luego puedo mostrar todos los eh, recursos que están asociados a un punto geográfico en particular, por ejemplo, todo lo que está asociado con la Biblioteca Nacional. ¿Cierto? Las entidades presentes, dentro de las entidades podemos tener eh, localidades geográficas, podemos tener personas, organismos, documentos, fechas, eventos, lo que sea, cualquier cosa que se nos ocurra que pueda ser marcada como una entidad. Y lo más interesante, además de todo esto que está acá, es eh, poder identificarlo a través de una URI. ¿Ya ¿Una URI por qué? Porque las URI, URI son identificadores universales. ¿ya? Eso es, es muy importante. Bueno, palabras claves, lo dije, ¿cierto? Bueno, sí, sí. lo dije. Ahora, también, ¿por qué es necesario el procesamiento eh, utilizando tecnologías de la información? Porque... Eh, esto es toda una observación que nosotros hicimos en la, en la misma biblioteca del Congreso, dentro del proyecto de historia de la ley. Eh, que para hacer marcaje utilizando solamente labores humanas, eh, la curva es, es muy alta, la, es, es, muy, es muy costoso. ¿ya? Dependiendo de la complejidad, cada, cada tipo de metadato que agregamos, más nos sube el tiempo de marcar un documento. En comparación a cómo se hace computarizadamente, cierto a través de algoritmos, eh, la, la pendiente es mucho menor, tiende, tiende a ser plana, pero no es, no es necesariamente plana ¿ya? en términos de, de costo de tiempo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura referencia, que también era una de las partes del modelo de enriquecimiento, ¿cierto? tenemos eh, distintas partes. Estas las voy a pasar bien rápido por, por el tema del tiempo. Primero tenemos una, una sección de conversores, ¿cierto? desde el punto de vista de los componentes de, de la arquitectura, y los conversores vamos a tener primero el, un, conversor, un conversor de reconocimiento óptico de caracteres para, por ejemplo, tomar documentos eh, que están en papel, cierto, pasarlo a texto, o el, una herramienta de speech to text que nos permite pasar desde audio a texto. ¿eh? Entonces, en el fondo vamos a transformar todo siempre a texto. ¿ya? Y de texto lo, lo, lo trabajamos. Luego eh, tenemos la capa de, de elementos de análisis semántico. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el analizador de sentimientos, que puede ser tanto sentimiento, identificar distintos tipos de sentimientos, ¿cierto?, enojo, rabia, eh, felicidad, tristeza, o polaridad, que puede ser esto es bueno o es malo directamente. ¿no? Eh, también tenemos un reconocedor de entidades, es, la, es una, un componente que nos permite en un texto identificar aquí hay una persona, acá hay un, un organismo, acá hay una localidad. Tenemos un marcador estructural que en un texto plano nos permite definir una estructura, automáticamente nos genera una estructura. Tenemos el relacionador de elementos que este nos permite dentro de un conjunto de elementos, de un repositorio, de un corpus de documentos, identificar cuáles qué documentos están relacionados entre sí, eh, de forma automática. También tenemos el asignador de URI, que es para identificar unívocamente los recursos, porque si identificamos con el reconocedor de entidades que hay una persona, no sabemos qué persona es. Para eso tenemos el asignador de URI, para saber exactamente, asignar un identificador universal a, eh, a la persona. Ya, tenemos el georreferenciador semántico, que está relacionado con lo que les decía cierto, de eh, identificar en, en el texto donde hay un lugar particular, un punto, un punto en el mapa. Tenemos el estructura de palabras clave, que no merece mayor mayor detalle, ¿cierto? Y en un editor de recursos, que es el punto que está en amarillo, que es, es bastante clave porque la, el procesamiento automatizado, por lo general, no es preciso al 100%. Por lo tanto, siempre hay que hacer algunos ajustes pequeños. Sobre, ahora, como base para, para estas capas que tenemos arriba, para estos componentes, tenemos los modelos de datos, ¿cierto? O vocabularios que podemos definir. Por ejemplo, está esquema.org, la Comandoso y, y muchos otros. Tenemos Linked Open Data, tenemos XML, seguridad, y en el caso que queramos hacer procesamiento de eh, altos volúmenes de datos y eh, necesitar eh, alta respuesta, respuesta muy rápida de alto procesamiento, utilizar tecnologías Big Data. <coughs> Como les decía entonces, esto lo voy a pasar bastante rápido, es, eh, esto es, sería más o menos la equivalencia desde un documento en texto plano a un documento como sería marcado. Si se fijan el contenido de texto, lo que está en negrita es lo mismo, pero está marcado con etiquetas XML que permiten identificar eh, distintas cosas. Por ejemplo, eh, aparece arriba un título, ¿cierto? luego aparece un cuerpo y un párrafo, y ese párrafo tiene un sentimiento, que en este caso es positivo, ese trocito del párrafo, pero más abajo tiene otro sentimiento neutro, eh, luego tiene una geolocalización semántica, ¿cierto? Ahí hay un, un lugar que está definido que Barcelona, España, ¿cierto? Y así. Ahora, eh, también lo que, otra de las partes del modelo, ¿cierto? Era eh, el esquema de referencia, ¿cierto? Un esquema de referencia. Y esto, ojalá que se pueda entender, eh, el esquema de referencia nos va a permitir marcar de, de una forma homogénea todos los documentos, ¿cierto? Ya sean de cualquier tipo. Un cassette de audio, una noticia, eh, una novela, ¿ya? Y eso es lo interesante de tener este, este modelo, porque el modelo primero se basa en una, una primera parte, que es en la parte de metadatos del documento, donde identificamos su ficha FRBR y los datos de análisis semántico, ya donde tenemos, por ejemplo, las entidades presentes en el documento, los sentimientos del documento, las palabras del documento. Me faltó aquí algo que eh, mencionó... Eh, a la presidenta, ¿cierto? Que era el tema de licencias. Lo voy a agregar. Eh, y en la segunda parte del, del modelo, ¿cierto? Está la parte del contenido, precisamente del modelo. ¿ya? Si se fijan en la estructura, sección que está definida como sección estructural, es una estructura recursiva, por eso aparece en dos, en dos lugares. ¿ya? Porque una sección estructural puede contener varias, muchas secciones estructurales de documentos, ¿cierto? Por ejemplo, el cuerpo de un, de un documento puede contener varias partes y a su vez esas partes contener otras subpartes. Eh, tenemos entonces también dentro de la sección estructural el área de. Tenemos el cuerpo de la sección estructural que pasa a ser contenido y eh, la sección de metadatos de la sección. O sea, aparte de que hay metadatos del, del documento, también hay, docu hay metadatos de la sección estructural. ¿Ya? Ahora, hay que tener algunas consideraciones a la hora de implementar un modelo como este. Eh, lo primero es que se requiere una, eh, de una base de datos mínima de entidades en, en un principio ¿cierto? Para, poder, para poder implementar algo como esto por ejemplo una base de datos de autoridades por ejemplo eh, como les decía también las herramientas automáticas generalmente no son 100% precisas ya yeah. facilitan la labor humana pero no la reemplazan totalmente eh, y en términos de la organización hay que tener en cuenta que este es un trabajo a mediano largo plazo ¿Ya? no es llegar y vamos a implementar este año este modelo no, no es algo tan rápido ¿Ya? son varios componentes de inteligencia que hay, que hay que desarrollar entonces ya he visto ya cómo es el modelo también vamos a pensar eh, en los mecanismos de extracción por ejemplo acá vemos en una base de datos del texto de una base de datos de texto cierto de un documento de texto un documento de aquí aplicamos el proceso de enriquecimiento generamos un documento eh, Enriquecido, ¿cierto? Con Uber y sentimiento, entidades, todo lo que sea. Y luego generamos el proceso de extracción. Y eso no va a nuestra base de datos. Y se genera un círculo virtuoso en ese sentido. ¿Ya? Eh, una cosa importante es que los recursos eh, enriquecidos son solo un medio, no son un fin. ¿Ya? La idea de esto es posteriormente generar productos. ¿Ya? Eh, algunos de los ejemplos son los típicos, ¿cierto? Los informes basados en una estadística descriptiva donde podemos ver, por ejemplo, de quién habla más, de qué lugar, eh, cosas, cuántas cosas positivas se hablan, eh, todo lo que sea sumar, sumar similares. Eh, también bien, tenemos visualizaciones de datos en función de este tipo de, de recursos y desarrollo de producto a la medida que esta es la parte más interesante. ¿ya? Eh, si vemos, por ejemplo, este es un marcaje de un diario de sesión, donde hay URIs, donde hay personas reconocidas, ¿cierto? Eh, Vemos que con cosas como esas se pueden generar cosas como esta. Por ejemplo, esta es una visualización que hicimos para una hackathon hace un tiempo atrás, eh, donde vemos la cantidad de, de eh, menciones a una región en el Congreso Nacional, ¿ya? para un año particular. Aquí en particular estamos viendo eh, el año, en el mes de abril del año 2010, poco después del terremoto. ¿cierto Entonces... Eh, vemos que se habla bastante sobre la región del Bío que es el círculo rosado que está sobresalido, el, el, el trocito de círculo en realidad. Eh, también se habla bastante sobre Valparaíso y sobre la región metropolitana, que podemos decir que fueron bastante afectadas por el terremoto. Otro producto que, que nosotros hemos desarrollado es el sistema de historia de ley propiamente tal, el cual se basa en los diarios de sesiones. ¿ya? Eh, y, y, en, y en este sentido lo que, lo que hace el, el sistema de historia de ley es eh, tomar los diarios de sesiones, verificar dónde están dónde se habla de tal proyecto de ley, porque una, una ley no se ejecuta en una sola sesión, se ejecuta en, a lo largo de un tremendo proceso de, de, de discusión, eh, y nosotros recuperamos luego, Todas aquellas intervenciones de, en los diarios de sesiones donde se habla de un, de un proyecto de ley particular. Y también a su vez identificamos qué personas hablan ahí. Por lo cual nosotros posteriormente podemos generar eh, un, un dossier de la historia de la ley, pero a su vez filtrado por parlamentarios. Todo lo que habla un parlamentario dentro de la discusión del, del proyecto de ley. Lo cual es bastante interesante para hacer un análisis luego de, del parlamentario. Eh, este es un ejemplo... Que está provisto por el Poder Judicial. La aprovecho a agradecer. Eh, ellos están desarrollando un, una plataforma de minería de texto sobre eh, sentencias dictadas por la Corte Suprema. Ya aquí vemos una interfaz de lo que ellos han desarrollado, donde se marcan algunas entidades, se marcan algunas eh, leyes ¿cierto? asociadas a la sentencia. Bueno, y este último ejemplo que eh, son. Se, se llama análisis de consecuencias históricas del comercio, ya que es un trabajo que es en, se hizo en Inglaterra, utilizando también recursos, eh, recursos, enriquecimiento semántico de recursos, y se utilizaron documentos de comercio del siglo XIX para realizar análisis y explicar el porqué actual de la economía, por qué los, los países de se desarrollaron más de una forma que de otra. ¿no? Y eso es mi exposición. Espero le haya gustado.